Estamos aquí ya en, en el lago Vigua. He venido aquí con, con África con mi moto nueva y en realidad vengo a recoger a Luis, que Luis, mi amigo marista, mi compañero, mi compi marista vive aquí en esta casa. Así que ahora le voy a llamar y, y a ver si baja y salimos de paseo un poquito por el lago Vigua y me, y me lo enseña. Vamos a ver. Luis, ¿qué pasa? Estoy aquí abajo, estoy justo en, eh, al lado del café. ¿Sí? Sí, sí, sí estoy aquí en, en el BioPlants, enfrente de la cafetería, delante de tu casa. ¿Bajas? Vamos a ver si estoy bien. ¡Ah, mira! ¡Aquí está! Lo tenía aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, andas? Muy bien, tío. Joder, que de puta madre, tío. Joder, que, es que es impresionante, ¿eh? Donde con estas vistas, fíjate los de las partidas. Todo, todo mi mesa de desayunar de comer y de hacer las cosas. ¿eh? Pero, Viendo ¿no? para esto. Es el último bicho, el, el ático. ¿Tienes un ático aquí? Oh, ¡Cómo vives, tío! <ríe> con dos habitaciones? Tres habitaciones. Esto no es Japón, ¿eh? Esto no es, esto no es Japón, esto no es, es donde vivo yo. <ríe> aquí, el otro lado es que no. Impresionante, impresionante. Tío. ¿Qué te parece mi máquina? El bicho. El bicho. Estás encantado, ¿eh? ¿Eh? ¿eh? Estás encantado. Estoy, vamos, Estoy como un niño con un juguete nuevo. Tenemos que subir. A ver, hike, porque a ver si esto se puede subir. Bueno, to, está chungo. A ver. Un uh -huh. reload. La que te llena aquí, se les A ver, venga. A ver. Vamos a ver si nos escuchamos. A ver. A ver, escuchando una radio japonesa. Ha dicho Ahora, Ford, inter... Intercogon. Ah, pues nada, venga. Yo, dale ahí, montate. Entonces, ¿nieve eh... por encima o qué? ¿Eh? ¿nieve por encima? Por, primero el, el izquierdo aquí. el ¿Y izquierdo ya por ahí, ahí, ahí, sí, que sí. Tú estás sí, sí, sí, venga. Perfecto. Ahí estamos. Vale, ¿Qué okay. tal? ¿Cómo vas? Perfecto. Muy bien, pues mira, también te voy grabando oh, por aquí. Vale, así bien, así, aquí, así por nos aquí, vemos, vea. claro, claro. Así estamos perfectamente liados. A ver, por tú me guías, ¿por dónde vamos? Lo que tú quieras, yo iría. ¿Sí? A ver, hay cosas. Por sí. no ¿Sí? pero está bastante lejos. Sí. Entonces yo a lo mejor me iría por aquí, me subiría por el otro puente sí, pequeñito. Sí, sí, sí. Hay un siguiente puente que se es que lo han reformado. Podemos sí. subir y por el otro lado del lago hasta sí. que pase. Ah, el puente chiquitito, ¿no? El lo he visto antes. Allí, sí. Por allí, luego... Y damos la bien. vuelta. Pasar por el otro puente, si quieres puedes ponerlo un poco más para allá y ya está, hacemos ese recorrido. Vamos. Al final ves el agua, va a más Perfecto, perfecto. Venga, vamos que nos vamos. Venga. A no me escalla que estás gozando, eh. ah que sí? Sí. <risa> mira, eh. Esto es el lujo, tío. Eh, Mira, eh. Joder. La, yo como la bici aquí me hago 100 kilómetros Sí, la verdad es que me das una envidia que no veas, eh, de, de vivir aquí. Sí, sí, sí, sí. Fíjate, oh, eh. y es, el partido de hoy es el último de la liga, ¿verdad? Sí, es el último de la liga. ¿Y contra quién, contra quién juegas? ¿El equipo que ha luchado por el río? Ah, sí. Sí, yo me he dado el equipo por el río. Sí. Y en el último partido Luego, al final hacemos fiesta con los aficionados, sí, sí, pelea sí. con ellos sí, sí. y un juego final de temporada. Este año, un, poco ha sido un año para ser un equipo jovencito. Sí, sí, sí, Y crear toda la estructura. Sí, El año que viene ahora vamos a un muy buen equipo y creo que vamos a luchar por el río. Sí, sí, sí, sí. sí. Y tú eres entonces un, un ídolo para ellos, ¿no? Bueno, aquí eres un héroe. Que, que, que, claro, los deportistas la verdad que aquí son un reflejo, ¿no? También. Sí, sí, sí. Y la verdad que aquí. Es el único equipo profesional de la prefectura de Chica. Sí, sí, sí. No hay equipo de fútbol profesional, no sí. hay equipo de fútbol profesional. Sí. Por sí. lo tanto, todo el equipo es que es el referente de toda la prefectura. Fíjate. Ajá. Y ahora entra un nuevo dueño, Ajá. que es el dueño de Guaymet, que es una de las grandes compañías, vamos, de, eh, tecnológicas. Uh -huh. y quiere poner el equipo en el mapa, digamos, ¿no? en, el sport, en el ah. Y entonces ese es el que te, te contrató, ¿no? Sí, ¿Para, para que fueras a allá Un este proyecto de tres años. Sí, sí. Porque okay, tú estabas, tú has sido eh, como seleccionador y co-seleccionador de la de la selección española de, de sub-18. Exacto, ¿Sí? yo he eh, sido entrenador el ayudante y seleccionador de todas las categorías inferiores. Sí, deems, <tú> 19, sí sí en 2009, y de, sí, sí, sí. de Europa. Y sí. Hace 4 o 5 años, Sergio uh -huh. pues, y la Federación, y la de la opción de allá Ayolante de la selección absoluta uh -huh. y bueno, como pues, campeones del mundo del en el 2019 con China, luego uh -huh. los Juegos de Tokio, que aquí el año pasado, se eliminaron en cuartos uh -huh. y ahora juegos europeos este verano en Alemania y el año que viene es el mundial, justo en Japón, además en Okinawa, junto con Indonesia y junto con el mundial es en Okinawa. Sí. Qué el bueno. El estadio increíble que es Okinawa. Buenísimo. El de mejores historias del mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. El NBA. Sí. Y... y se hace el mundial entre los tres países. Como sí, Okinawa no. está tan al sur, sí, sí, está muy sí. cerca de Indonesia y de Filipinas, se hace de los tres países. Sí, sí, sí. Los, los entrenadores de baloncesto japoneses ni se levantan en la silla, ¿no? Muchos que se, se mueven parados, luego nada, no nada, hablan, nada, tal, nada, tú nada. te levantas, tú gritas, te pitan técnica y te, te esto es, es lo que tengo que corregir un poco, en lo de las técnicas, porque aquí, claro, que hay un problema aquí, la comunicación, sí. como hablábamos antes, el idioma. Ajá. Los árbitros no hablan inglés prácticamente, sí, sí, sí. te ven gesticular y te ven eh, claro. eh, decir de todo, no sabes o sea, si, si está. les estás diciendo, <risa> no sé si poniendo a parir o si estás diciendo qué guapos son. Entonces sí, al final sí. te pitan una técnica y les dices, pero ¿por qué? Si estoy hablando con mi jugador, si sí, sí, no sí, entiendes sí. inglés, ¿por qué? Porque, ¿tú qué sabes que estoy diciendo? Pero al final, como tú dices aquí, Por, los sea, gestos, las claro, formas... son los gritos. Son las, las formas son muy importantes. Y luego tú eres profesor. Y sabes que aquí los árbitros es un poco de las cosas que tienen que corregir en Japón. Sí, sí. Los árbitros no son profesionales. Los sí. árbitros son profesores, la mayoría. Son profesores de... De colegio, de instituto. Colegio, o sea, son profesores de educación física. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? No son profesionales. Uh -huh. Y tú sabes también aquí una cosa, ¿no? Sí. Que el profesor es el sensei, el que... Uh -huh. No se le puede discutir nada. Y la verdad que aquí, en Kioto, ¿no? Sí. Tokio y en Osaka, pues el inglés se puede defender, más sí. o menos. Pero yo que he vivido dos años en Saga, y sí. Kyushu, porque antes de estar aquí he estado dos años en Kyushu, sí. en Saga, la verdad que allí comunicarte en inglés es difícil. Sí, sí. Con sí. lo cual, porque en muchas partes de Japón, yo creo que es necesario uh -huh. para poder tener una buena comunicación en Japón. Sí, Sí, sí, sí. sí. Aquí vamos a girar por el puente, ¿verdad? Sí, por aquí giramos ah. por el puente. Se este puente la reforma de poco. Uh -huh. Los puentes más bonitos que hay aquí. En, en donde se estrecha el lago de Piwakolay, sí, Bihuaco, sí. que es el lago más sí, grande la sí. de Japón. Fíjate. Un poco el orgullo de la prefectura de Shiga. Uh -huh. Y la verdad que... Cerca, este otro. puente es, es la primera vez que lo voy a cruzar los ah, otros sí. el, el ohashi omi omi hashi sí. el, lo he cruzado un par de veces el otro el también otro el, allá, el otro sí. grande también pero este no esta es la primera vez y la verdad es que es bonito eh sí es muy bonito sí. es más tradicional sí. y decía sí. que, que y en la parte donde se estrecha digamos el lago sí en la parte se sur. convierte casi en río no sí uh -huh. y sí, la es verdad es que, que aquí no sí. es un sitio para vivir Súper sí, tranquilo. Pues tú vives en Otsu, que es justamente la provincia. Eh, la capital de la prefectura de Shiga. De Shiga, que es la, la prefectura limítrofe con la de Kioto. Exacto. Y con la ciudad de Kioto. Y como te digo, Kioto está muy cerca de Kioto. Sí, Kioto sí. Porque el transporte tarda 7-8 minutos en estar en Kioto. Sí, sí, sí. tarda muy poquito. Muy poquito. Me sí. vi muy bien comunicado con Osaka. Sí, sí. sí. Osaka está a 45 minutos. Sí, y con, sí. con Nagoya. Yo sí, Creo sí, que ¿sí? es la zona de Kansai, ¿no? Es la zona Kansai, esa región. ¿no? Kansai, sí, sí, toda la zona. La zona de Kansai, la verdad que me parece una región increíble para vivir, muy vale. bien comunicada en el centro de Japón. Fíjate qué bonito. Detrás sí. de estas montañas está Kioto. Exactamente, exactamente. Pues, ¿sí? Sí. Y luego aquí las montañas del fondo, sí, sí. en invierno están nevadas sí, y sí. se puede esquiar a la vez que ves el lago. Sí, sí, sí. La verdad sí. que, como la naturaleza, esta zona es de las maravillas. Y en el lago hay multitud de deportes: se hacen todo tipo de kayak, canoa, remo, sí. eh, es, eh, windsurf, surf, sí. eh, paddle surf. Sí, sí. Y si quiere, puedo girar a A la, ver, a la de derecha, la, vale. Y si vamos por allí, si no, bueno, habrá sí. menos tráfico, puede ser un poco sí, sí, sí, sí. Porque se sí, nota sí. que todavía es la Golden Week y está todo hasta arriba, ahí atómico. Claro. El Golden, Week, el Golden Week japonés es como una especie de Semana Santa. Que se conmemora, bueno, la, como la fiesta del emperador y luego se junta a otras fiestas. Son como, en realidad son tres días de fiesta, pero que se unen, se hacen como un puente ah, y okay. sale prácticamente una semana. La verdad que va, esta para muchísimo, hay, sí, sí, sí. Va a hacer mucho turismo interno, ¿verdad? Sí, sí, sí. En Japón también eh, se dice que hay muy pocas vacaciones, o sea, los, los empleados eh, tienen muy pocas vacaciones y a veces incluso se las regalan a, a las empresas, las vacaciones. Pero lo que sí tienen son muchos días festivos. porque Tienen 12 días festivos y entonces, pues bueno, todos los meses hay alguna festividad, hay algún día festivo. Y eso les permite, pues también salir mucho, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y lo que he visto aquí es como también la gente viaja muchísimo, es el turismo interno, digamos. Sí, sí, sí. Les gusta mucho visitar todo tipo de la naturaleza Y ves a mucha gente viajando continuamente. A pesar de la pandemia del COVID, yo creo que ya sigue haciendo mucho turismo. Claro, lo que ocurre es que en Japón, pues, no sé, con 120, 140 millones de habitantes. Sí, con 135 creo que había entonces claro, hay mucha gente y el país no es muy grande. Entonces, claro, a poco que vi todo esto viene, solo con el turismo local. Cuando vuelvas a España, Vamos a, a Chima, octubre. cogemos el barco y vamos para allá. Eso es buena fecha para hacerlo en eh, octubre. <ríe> eh, te puedes bañar incluso todavía. Sí, si sí, lo sí. haces en octubre, estuvimos bañando hija. Mm. El sur aquí, Qué bueno. El pues quedamos en eso entonces. ¿eh? O sea, que... quedamos en eso. Y nada, pues aquí es donde estoy ahora. Y mm. espero hasta los próximos dos años que firmamos además de control. Mm -hmm. Y claro, tú tienes familia en España, y entonces claro. también tienes que... O sea, sí, tu voy. familia viene aquí a menudo, ver sí, tu, bueno tus hijos... Exacto, yo, o sea, yo tengo un niño de 20 años... Un niño, ya... Un, un niño. Un, niño un, un tearrón. Un adolescente ya ¿eh? de 20-21 y una niña de 17. Sí, oh. Y vienen, sí, además les gusta mucho Japón. Mm -hmm. Mi hijo estuvo hace ahora 15 días conmigo, una sí, semana, sí, sí. y mi mujer ha venido dos o tres veces con el Covid y las cuarentenas este año no han podido venir tanto. Sí. Pero la idea es que estén yendo y viniendo. Sí, sí, sí. O sea que la verdad que es que Japón es un ¡Oh! para, para todo... todavía el recuerdo, eh! ¿Quién sí. iba a decir, eh? Sí, sí, sí, no. Lo tiene que subir ahí a los contratos de Marito, su eh. Por supuesto que lo voy a subir, lo voy a subir. Bájate, bájate la parte del casco, porque sí. me da mucho el canalla. Sí, porque me da mucho el, sí, me el... el... Sí, porque... lo del viento. Mira, esta parte es rescate, que precioso. Ahora por allá. bonito Sí, sí, sí, sí. Para Los cerezos, el, el florecimiento del, del cerezo, ¿no? La verdad que es muy bonito, ¿no? Sí. Y luego también el momiji, ¿no? Sí, sí, momiji, que son el estas momichi, hojas. Exactamente. En... Aquí, mira, nos metemos, cruzamos el puente. Venga, vamos, vamos a cruzar. Sí, sí, sí. Vamos a cruzar por aquí. A ver, vamos a colarnos a la, a la española. Vamos a colarnos a la española. No nos han visto, no nos han visto. Bueno, sí, sí. Bueno, mientras cruzamos el puente, el puente, cuéntame, Luis, ¿tú por qué te viniste a Japón? ¿Por qué? A ver, primero. A nivel profesional, sí creo que se va a convertir en la tercera mejor liga del mundo uh -huh. y creo que ya está en camino de ello. Yo lo tenía claro y... ¿Por qué? ¿Por qué se están convirtiendo en la mejor liga del mundo? Ellos, han sido la modelo de Sí. NBA, es mejor que yo, sí, Ha creado un negocio alrededor del básquet. Sí. Y han entrado los mejores discursos, eh, las mejores compañías, ahora mismo acaban de firmar con la lotería del país. como sí. el principal y... Es también uno de los mejores jugadores. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque es los que mejor pagan. Sí. Después de la NBA y después de un equipo de Eurocup, es la liga que mejor paga. Ah, tiene la mejor estructura, una estructura sí, sí, sí. Increíble ¿eh? sí. en cuanto a organizaciones. Y va a ser una liga cerrada porque es de 2025. Uh -huh. Mira, mientras te hablo, mira el lago. Sí, sí. Mira, es mira, mira. Es Increíble Muy bonito. Muy, muy bonito el lado Iba a crear eh, una liga cerrada sin que sí, la NBA con la Y yo creo que te digo, se va a convertir después de NBA en la ACD en la segunda uh -huh. del mundo. Y primero, porque, por lo general, me de la decisión. Y mira para ti, yo vine a la tercera división. Sí, sí, sí. Porque era un proyecto muy bueno hace tres años. Ahora subí la primera. Primer año subí la segunda. Sí, y es Y el tercer año me he ido a este equipo porque el dueño del equipo dio el equipo. Y ¡Agua, agua y pie! ¡Agua y pie! ¡Agua y pie! ¡Agua y pie! ¡Agua y pie! ¡Agua y pie! y y y y y hasta ahora, ¿cómo? Tú? Una pregunta muy, que siempre me gusta hacer a la gente. ¿Tus expectativas sobre Japón se han cumplido o has descubierto que el, el país es diferente a lo que tú tenías en la cabeza? Se han cumplido de primeras y han cambiado de después. A ver, explícame eso, que Quiero es decirte muy interesante. Gracias un, un poco. Japón no es lo mismo de turista que vivimos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque yo creo sí. que también, el, eh, la vida en Japón cuando vienes de turista pues es como en todos los países, me imagino, no es lo único España de visita, que de viviendo. Entonces cuando vienes a Japón un poco, también por su postura, no el respeto al extranjero, bien un poco a ver el país, a ver todos los clientes del país, a ver esto a ver, Mira, es espectacular. A ver esto. Mira, aquello es un hotel que tiene un mirador arriba que se ve el lago entero sí, sí, sí. y justo al lado del hotel es donde jugamos nosotros sí, sí, o sea, sí. el pabellón da al lago sí. mira es una preciosidad sí. la verdad que es y bueno pues como tú me dices al final cuando conoces de verdad eh, el país pues te lo conoces desde dentro ¿no? y lo que ahora mismo escueles de, sobre todo el primer año porque el primer año todo es nuevo todo lo ves como una novedad. Es la, la etapa de la luna de miel, es honeymoon page. Pero que es lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Es un país tan increíble como este, sí, sí. sí. Luego ves que bueno, pues hay cosas muy buenas para coger el país, sí. pero sí. otras cosas que son muy diferentes a nuestra mentalidad. Sí. Porque yo creo, mira, aquí hablamos un poco como con los jugadores. Sí. Cuando yo vine les dije, no quiero que sean robots. Sí. Quiero que sean jugadores de base. Porque aquí al final uno está todo tan normal, sí. con tanta norma, sí. tanto en el libro, tanto en la guía, que al final no le permite al jugador pensar tanto. Sí. Y la, creati la creatividad, ¿no? La creatividad, tal vez, ¿no? Tomar decisiones en el baloncesto, o casi tomar decisiones en de la vida aquí, sí, ¿no? Sí. Porque está todo por una misma guía, por un mismo camino. El que sí. no te permite decir, puedo coger la derecha o la izquierda, eso es un poco lo que me ha sorprendido mucho de Japón, ¿no? Uh -huh. y al final, como que la vida de la gente está muy guiada de antemano, ¿no? Uh -huh. Y eso es un poco lo que he conocido después de estar tiempo aquí. De... Que sí lo sabía por los juegos de básquet, que eran muy cuadriculados, ¿no? Uh -huh. Pero un poco no lo conocía tanto de la vida propia. ¿no? Uh -huh. Pero eso sí, es un país pues, 100% seguro, uh -huh. en el que vives muy bien, uh -huh. y, y disfrutas un poco de la comida, del turismo, el paisaje de la gente de la amabilidad uh -huh. sabiendo bueno, que no es tu forma de pensar igual que la que tú tienes en, sí. en Europa y en... ¿Qué, ¿Qué diferencias así culturales más importantes te has encontrado? Choques culturales Sobre todo yo te digo el tema de poder tomar decisiones, te lo digo, uh -huh. es la clave de todo uh -huh. o sea, yo digo que un poco, un niño español no tiene un papel, azul. aquí hay, no, no hay un papel en el ¿no? Sí, sí, sí. Como tú bien sabes. Sí, sí, sí. Pero porque no hay otra opción. Sí, sí, sí. Desde pequeño te han educado y adoctrinado de tal manera sí, sí. que tú no entras a tu cabeza que haya la opción de tirarlo. Sí, sí, sí. El niño español tiene opción de tirarlo o no tirarlo, okay. ser bien educado o mal educado. Sí, sí, sí. Y esa es la diferencia, para mí, es la diferencia de Japón con España. Y ahí puedes encontrar todas las que tú quieras. Y Isao, cu cuéntame, ¿cuánto puede ganar aquí sí, un, jugador, un jugador en una liga de una liga esta? ¿no? Mi opinión es, ¿eh? eso depende del jugador. Por ejemplo, hay algunos jugadores que cobran millones de euros. como es Chigo? Sí, 100, 100 millones de yenes sí, sí. que equivale a. Oh, sí, pero Aruno es quien cobra mucho euros. menos. Entonces, al medio, es más o menos dice. man. O sea, pero dice sistema, pero hay muchas diferencias. No hay mucho que tiene man. es como... Hay unos buenos, hay unos malos. Toda la jerarquización, ¿no? Como aquí está un poco todo jerarquizado, tanto en el deporte como en la vida, ¿no? Como el respeto superior. Y el respeto, algo como nosotros lo entendemos, que sí hay que el respeto, por supuesto. Pero por qué no discutir al de arriba, no? Sí. Por qué no discutir a la persona que está por encima tuyo sí. Proponerle intentar comenzar Luego sí. a lo mejor es el que decide ¿no? en, en Japón también, o sea, hay unas estrategias Para conseguir lo que, lo que buscas Incluso eh, pasando al de arriba Pero se hace un poco detrás eh, Por debajo de la mesa Le llaman sí. el Nemawashi nema Siempre intentas eh, tratar con personas por separado para conseguir tus fines, ¿no? Para no de, de, para no ofender a, al que está por encima de ti, en público, especialmente en público. Bueno, al final lo que tú me estás diciendo es respetar la jerarquía, sí, aunque sí. sea haciéndolo por otro lado, ¿no? Exacto, sí, sí, sí, sí. sí. Y yo Exacto. creo que también es otra cosa que se está a eso es la imagen. Aquí es muy importante la imagen. La imagen es más importante que el contenido, ¿no? O sea, que sí. es... Aquí la imagen que das al otro, ¿no? Sí más importante que realmente sí. lo que piensas o lo que haces. Sí. También, como es una sociedad muy eh, colectivista, pues entonces lo que tú haces, eh, tu imagen individual, va a afectar a la imagen de los grupos a los que perteneces, ¿no? Por eso mismo, nosotros dentro del deporte, Sí. preocupa tanto la imagen. Tu vida privada no es privada. Exactamente. ¿no? O sea, que tú hagas va a tener unas repercusiones... Eh... A, ver, a nivel deportivo, casi siempre la gente que dedicamos al deporte, sí. Pues la vida privada tiene una repercusión a nivel, mediático sí. a nivel, que mucha gente te ve como ejemplo, ¿no? Sí. Como imagen, ¿no? Sí. Pero aquí multiplicado por 10 Sí, sí, A veces incluso digo yo que aquí importa a veces, en un momento no, no es la imagen, que sí. el resultado deportivo. Las animadoras. Es un momento animadoras. Es El castillito que está ya aquí. no se ve. No, está en está el... aquí, mira. desde aquí lo ve. Poco ah, más mira, correcta. sí, sí, sí. El castillito. Aquí lo vemos. Uh -huh. Y luego, allí donde están los chorros de agua, mm. por las noches hacen espectáculos de luces y colores mm. y hacen fuegos artificiales. Sí. O sí. sea que. Muy bien. Y me estabas contando antes que ahora tenemos, tienes un partido dentro, o sea, ahora dentro de media hora tienes que la charla con los, con los, sí, con los jugadores. con los jugadores. Y estás aquí conmigo tomándote un café y luego dentro de dos horas tienes el último partido de la liga. La liga. Sí. Pero ah. Porque tú tienes mucha experiencia. Bueno, de... llevo 30 años entrando claro, ya en casa, Claro, claro. ¿no? Y luego aparte, Entonces... como yo digo, lo que no está hecho, no está hecho. Entonces, Exactamente. lo hemos preparado muy bien. claro eh, tengo cuatro entrenadores ayudantes, hemos sí. hecho el trabajo perfectamente sí. y ya tenemos el plan A, el plan B, el plan C, hemos es visto claro. todo, lo que hay poder, claro, todo lo que va a poder ocurrir en el partido, sí. ya lo hemos visto, ¿no? Ajá. Y a mí también me gusta un poco desconectar la mente y tenerla a esto porque al final no te lleva a nada y yo creo que compartir contigo un rato ahora estar aquí a mí también me permite no estar dándole vueltas al partido y llegar ahora y centrarme en el partido y luego en el partido lo que me contabas antes que tú a ellos les gusta la pasión española o sea tú llegas ahí al campo y empiezas a gritar y te levantas hay un hashtag aquí que pone Spanish pasión y sales tú gritando hay un hashtag aquí que utilizan mucho aquí en Japón que es Spanish pasión que estoy yo con la bandera de Japón y la bandera de España junta y al final es lo que ellos buscan un poco han eso, este proyecto. Sí, sí. Ellos me han visto entrar aquí, querían buscar un cambio de chip ajá. y buscar un poco pues, de lo que somos los españoles, pues, sí, eso. darle al equipo pues, eh, mucha actitud. ¿no? ¿Qué es mi hobby. Sí. Auténtico hobby. No me cuesta nada hacerlo, al revés, estoy deseando hacerlo. Yo creo que es la diferencia con la mayoría de la gente es su trabajo, ¿no? Claro. ¿Eh? Si no sea lo que te gusta. que la gente es que trabajo lo que me gusta, no, no, no. Sí. Yo trabajo mi hobby. Sí. Lo, lo que es muy interesante de tu vida porque claro tú ya tienes 50 años sí, pero, sí. pero sigues cambiando o sea sigues eh, vos, a los 50 años vas o casi con 50 te vas a Japón con un equipo y luego la siguiente aventura a ver a dónde te lleva claro yo eso te admiro o sea yo te admiro tu, tu capacidad de, de cambio de... bueno primero no tengo miedo sí. y segundo creo que tengo un gran creo capacidad de adaptación sí. Y tengo la suerte de tener una familia que... Esto también. Eso, ¿no? Esto también porque incluso el tener familia no es un hándicap para ti, no es un no. límite. Mi, mi mujer y yo llevamos juntos 30 años, eh. Claro. Sí, vamos a prender. Venga, tira. Sí, vamos hablando si quieres Venga. Hombre, venga, aquí está... Aquí está... Sal sal saludan a... Bonnichiwa. El recibimiento a Luis de, en, el, en el último partido de liga y todavía faltan dos horas para el partido Bueno... ¡Qué ¡En he venido! Mira, os presento a ¿Qué tal? Español, César Muy bien, ¿Qué tal César? Bueno, falta todavía 30 minutos para el partido pero ya hay un ambientado aquí el Shiga, Shiga Lake Star. Ese es el equipo de Luis, Entonces, me está escuchando ahora. Bueno, y aquí estoy con mi amigo, preséntate anda. Hola, preséntate. yo soy Isao, yo soy amigo de Luis, yo estuve en España mucho tiempo, encantado todo. Y ahora Isao es, Isao es eh, representante de jugadores de esto, bueno, de... todo, ¿no? Tanto, bueno, japoneses, los japoneses, los y extranjeros también, y así que me está acompañando en el partido mientras Luis estará por ahí ya preparado para comenzar el partido.